Puta no sé, what the fuck Ahora, ahí sí ¿Cómo están cabros? ¿Cómo está toda la gente En su casita este sábado 6 de marzo? Oye, llevamos harto rato ya Fuera de... Fuera de las canchas, se podría decir. Han pasado hartas cosas con respecto al canal. Y yo creo que de eso vamos a estar hablando ahora un ratito. Tenemos a la Chris que dice... Hola, qué buena, eh, qué buena tenerte de vueltas. Te extrañaba. Le, ¿Les comento algo? Así como entre nos. Lo echaba de menos, weón. Lo echaba caleta de menos ustedes, weón. Esa es la verdad de las cosas. Lo echaba mucho, mucho, mucho de menos. Como que tenía la la, la ganas de, de volver a conversar con ustedes, de, de que de tener esta interacción haciendo los directos, cachai eh, hoy día vamos a estar un ratito nomás, ya van 20 minutos, espero que, yo creo que hasta como una horita hoy día por lo menos hoy día, porque no tengo nada preparado, simplemente hoy día me desperté y dije, bueno, no, hoy día tengo que, que hacer un directito bueno. el Miguel Alexis dice, ¿cuándo vas a subir videos para el YouTube? En un ratito más voy a comentar, voy a responder esa pregunta, mi Rui Porque quiero explicar un poquito lo que ha pasado Y ahí voy a, voy a comentarles cuándo posiblemente voy a empezar a subir videos Qué es lo que se viene para el canal Que de verdad que tengo muchas ganas de, de seguir en, el, en esta cuestión O sea, para mí el canal de YouTube no, no para, ¿cachai? Aunque para mí se me hace un poco más complicado Pero en este periodo, pero, o sea, no, no tengo intenciones de, de dejarlo, ¿cachai? Eh, de hecho, tengo que confesarles que sí he pensado en dejarlo bueno. Esa es la verdad de las cosas he, he, he pensado en dejar el canal de YouTube Ya empezar a dedicarme a hacer otras cosas Pero pero por ahora no Por ahora vamos a estar Por ahora Recapacité esa, esa, esa pequeña Opción que tenía Pero no, no no, se va al canal No se va para ningún lado Pero, pero sí tengo que decir que Hay un Hay un tema ¿eh? Hay un tema ya, sí, Javier, vamos con el tema de la moto ¿Qué le pasó a la moto? La verdad, de las cosas más es que la moto está en el taller ¿Recuerdan el último video que vimos? El, o sea, el último, video que vimos, el último video que hice Que fue en diciembre, a principios de diciembre Después de hacer el video de, de la moto Después de los dos años y medio con la moto y todo el tema sé que la moto no me había dado ningún cacho, weón Pero, sé que A mí me pasa siempre una wea Está todo bien Pero digo que está todo bien y pasa algo, weón no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre, siempre, siempre me pasa esa weá. No sé, digo, oye, bueno hoy día no me caíó Tres minutos después, pa, me saco la chucha, ¿cachai? Siempre me pasa esa weá. Y con la moto me pasó exactamente lo mismo. Hablé, weón, de que la moto estaba bien, que la moto tenía esto, que tenía esto, puta, que era la zorra la moto, toda la weá. Y a los dos días, a los dos días, hermano, pasó que, pasó que la weá me, me dijo una pana, weón. Y ahí, conche tu madre weón, dije, puta la weá, ¿cachai? Después de hacer la grabación del, del último video, eh, me fui a dar una vuelta, así como que estaba aburrido en la casa, dije, ya, me voy a dar una vuelta, y fui a, a donde mismo grabé el, el, el último video, ¿cachai? Que es en acceso sur, y de repente cuando venía de vuelta, para la casa, eh, cachai que cuando pasaba las 6.000 revoluciones de la moto, sonaba como un cascabeleo, ¿cachai? Un cascabeleo tirado como para... Como para un exceso de vibración. Y yo dije, no, hermano, esta weá no es normal. ¿Cachai? Porque era solamente cuando pasaba las mil revoluciones como que sonaba el. ¿Cachai? Ese sonido culado en la moto, weón. Dije, hermano, esta weá está acuática. Y la llevé al tiro a onda. No, no pensé en llevarla al otro lado. Dije, no, bueno esta weá me... probablemente. Por... Es que uno sabe cuando el cagazo es, f... es fácil o no, weón. Uno cacha el toque, weón. Me dijeron. ¿Sabes qué? Eh, no sabemos qué es Porque ellos como que le hacen primero una inspe inspección como Así como la rapidita Para cachar más o menos qué podría hacer Como para decirte Mira, pueden ser válvulas Pueden ser esto, ¿cachai? Y no, no no cachaban ¿Qué hueá podría hacer? Así que el, el mecánico va me dice ¿Sabes qué? Lo único que podemos hacer es como eh, Entrar a picar ¿Cachai? Como para saber de qué se trata ¿Cachai? Y cachai que Yo dije ya, pues ¿Cuántos días van a ser? Para que me digan más o menos cuánto me va a salir Y qué... Y qué y que es, po weón ¿Cachai? Me dijeron, no, entre 3 a 4 días, hábiles. Y yo dije, ya, ok Weón, se demoraron 3 semanas, weón Se demoraron 3 semanas en decirme que chucha tenía la moto Y no sabían qué era Hasta que al final eh, Me llega un correo diciéndome que la moto tenía problemas en la caja y yo dije, no, conchetumare, no, pelado, ¿dónde te sentaste, weón? Conchitumare, esta weón va a salir salada, dije yo, weón. Después me mandaron la, la cotización y solo los repuestos me salían 200 lucas. ¿Cachai? Y yo dije, no, conchetumare, ya, pico. Y después empecé a ver el resto y en la pura mantención, o sea, en la pura mantención en la pura mano de obra eran como 160 lucas, más o menos. Y con el IVA ya me quedaba como en 400 lugas el cacho. Más que el problema en sí que tenía la moto, el problema son los repuestos, weón. ¿Cachai? Eh, ¿Qué pasó? Que no habían en Chile y había que importarlo Y ahí quedó la cagada. Yo dije, cuando el weón me dijo weón, hay que importar repuestos, yo dije, no, shit. ¿Dónde te sentaste pelado otra vez, weón? ¿Qué pasa? Que con tema tema COVID, tema toda esta shit, importar cosas, traer guardas de afuera, está súper complicado. Y el loco me dijo, mira, normalmente, normalmente, estando en buenas condiciones, son entre 30 a 45 días hábiles traer repuestos de afuera. Pero con todo este tema del COVID, bueno, eh, se puede ex extender más. Y ya pasaron los 45 diables, el miércoles se cumplieron los 45 diables y todavía no tenemos humo blanco con el tema de los repuestos. Lo único que espero, weón, que lleguen lo antes posible porque estoy chato, estoy chato de andar a patas, weón, estoy chato. O sea, no es que yo sea potito con ruedas, pero, pero de verdad que estoy chato, weón. Aparte que eh, con el tema del COVID, weón, ahora paréme para el trabajo, me tengo que ir en, en bus, cachai. Y, puta, yo me trato de cuidar caleta. Yo ya me contagié. No sé si la había contado a ustedes, ¿no? Creo que no la había contado. Pero yo me contagié de COVID, pues, güey. Bueno. Entonces, esto fue en marzo del año pasado. Hace como un año, ¿sí? Y yo me contagié, pues, güey. Bueno. Pero ahora como que me he cuidado caleta, ¿cachai? Y, puta, no me quiero contagiar de nuevo, pues güey. Bueno. Entonces, este, el tema de estar metido ahí... En, en, entre medio de la locomoción colectiva, ¿cachai? en el metro, que es un asco, weón. estarme transportando todos los días en bus para la pega. ¿cachai? Y aparte de eso, que, weón, los tiempos de traslado se me triplicaron. Onda de la casa al trabajo, yo me demoraba en, en la mañana temprano, me demoraba 15 minutos y ahora me demoro en bus. Solo para irme me demoro una hora y de vuelta, que ya hay taco y toda la shit Me demoraba como 30-40 minutos en moto Y ahora en el bus me demoro Aproximadamente Una hora y algo más Una hora, no sé, una hora 20 Más o menos, yo sí más o menos Como una hora 20 Entonces igual eh, Es complicado bueno. Salgo de la pega a las 6 Llego acá a las 7 y media, casi 8 a veces A veces a las 8 bueno. Entonces ya me queda un, una, un rato para comer Y después un rato para... Hacer algo y, y después bañarse Y acostarse pues bueno, Yo me baño en la noche, no me baño en la mañana Me da paja <ríe> Yo sé que si dejo bañarme para el otro día No lo voy a hacer <ríe> Pero dicen que si te bañáis Después de las 12, un minuto Ya Es, es, es que te hasta el otro día Así que cuenta la cuéntala <ríe> ¿Y no tienes pensado comprar otra moto? La verdad, weón, es que sí y He pensado harto en, en arreglar la moto Venderla y comprarme otra yo estoy pensando en venderla abajo, así, onda, dos palos No, no venderla más cara Porque aparte, puta, igual tiene un par de caídas Que no son nada graves Pero ahora que le abrieron la tapa y toda la weá Yo creo que eso la desvalora más aún Así que yo creo que la vendería como en dos palos, weá En bola una R3 puede ser porque ni cagando me compraría de nuevo la CBR. No porque sea mala, sino que porque no vale los cuatro palos que está costando la weá, weón. Bueno, la R3 tampoco, pero me compraría unos saitos. Y rara vez una empresa va a gastar plata para mantener mucho stock de weas ¿cachai? Entonces, normalmente es las motos. Y esto no me ha pasado solo a mí, yo creo que la ha pasado a una infinidad de gente. De hecho, al Foxer también le pasó cuando le cagó su Suzuki. Que estuvo harto rato afuera, por pues, lo mismo, esperando los repuestos de afuera eh, Entonces, es complicado, ¿cachai? Entiendo yo el por qué no tienen repuesto en Chile, ¿cachai? Pero igual es fome Es fome cuando te pasa a ti, pues, güey. Es fome cuando tienen que esperar 3-4 meses Para pa que te, te lleguen unos repuestos de mierda, ¿cachai? Que en teoría uno dice Pero ¿cómo, chucha? No tienen repuestos, güey Si son unos rodamientos culiados, weón. ¿Cómo no los tienen acá, cachai? Pero puta, nada no que hacer, pues, güey. Aparte que la moto me la tienen desarmada. Pues, de hecho, incluso pensé en sacarla de onda, llevarla a otro lado, comprar los rehuestos. Pero hacer toda esa mierda de nuevo eh, ya me sale más caro. Porque tengo que sacar la moto con grúa, llevarla al otro lado, que me la vean en otro lado. Entonces ya me sale más caro. Y ya de 400 lucas voy a pasar a 550 o 600 lucas. Entonces no, no literalmente no me conviene. Ya estoy acá y tengo que hasta el final no, es para morir. Bueno, he visto gente. Que de repente se pega a los meos palos, weón, precio COVID así agilado. Había un. bueno, puta bueno... Puta, cambié el teléfono, weón. Si no se la habría mostrado, güey. Eh, Me acuerdo que vi una moto, así, una china, del año del Loli, perro, que la moto nueva costaba aproximadamente un millón y medio, más o menos. Y este. este chiquillo la estaba vendiendo. En dos palos, 300, weón. <risa> oh, weón, si ¿sí que lo agarraron por el weón en el grupo de Facebook, perro. Pero, pero bélicamente, weón. A mí no me. Guaja Tenemos una donación. Buena Camilo Reyes, donó 2500 pesos en un super chat, man, nigga, hermano. De verdad, te lo agradezco, perro. Acá en el corococó, en el page, en el pechito. Eh, dice, ojalá se solucione pronto eh, su pana, Rey. S eh, sé lo que no es tener moto y es charcha. Saludos, Camilito Rey. Y yo también espero, ojalá Camilo, que se solucione luego la Tau. Porque estoy chato de andar a la weón. Bueno, aparte que no puedo salir a darme una vuelta. Aparte que ahora ya estamos en fase 3 creo que, o, o level 3. No, por level solo de los Super Saiyan ¡Guau! <risa> No, Es fase 3 Entonces ya se puede salir un poco más ¿cachai? Y he, he tenido que quedarme en la casa Porque claramente salir en metro O salir en micro es exponerte ¿cachai? Entonces estoy como súper tirado De hecho yo iba a salir ahora Así como confidencia Estas son mis vacaciones pues. Wey. Y yo, yo me iba, al, iba a ir al sur de nuevo Me iba a ir a la chucha al sur Pero más al sur, porque ahora ya había pedido tres semanas No como la vez anterior, que había pedido dos nomás Y me iba a ir con el bomber también y me pasó esta weá, pues wea, la moto no estaba lista, weón, cagó, cachai, no, nada que hacer. Fue. Se fue toda la chucha. Y del bomber, <risa> el bomber, no es... bueno, yo creo que varios de ustedes saben que el bomber se compró una pues weón. Y el weón no, se pidió la caja embrague, weón. <risa> o sea, se pidió el embrague, weón. Se pidió el embrague, está sin moto ahora. Así que un saludo, mi rey. Eh, pero... Bueno, pero el bomber, gracias a Dios, tiene repuesto el weón, así que... Yo creo que luego se la van a tener, pero le salió salado. Le salió salado. Y sobre eso mismo, ¿cachai? Ahora este weón, al bomber le está pasando lo que les comenté hace un poco, hace un rato. Que antes de una moto, tenéis que saber si efectivamente tenía el, el chin chin para poder mantenerla, weón. Que pasa que después que, vaya a tener que estar endeudando. Por ejemplo, el bomber se tuvo que endeudar, tuvo que ocupar su tarjeta para poder pagar toda esta weón. Entonces, la idea es no tener que estar ocupando la tarjeta cada vez que te pase algo, ¿cachai? Piensen en eso antes de comprarse una moto. ¿Soy capaz de poder mantener esa moto? De hecho, podría vender la CBR y comprarme una CBR 600 si quisiera ahora. A ese nivel estoy, pero me la puedo comprar, pero la puedo mantener. Háganse esa pregunta antes. Eh, Daniel Adriasola dice, buena peladito, me compré la RC390. ¿Vale la pena ponerle un GPS con corta Es una pregunta, Rey. Pero claramente, la moto que sea, vale la pena colocarle un GPS con corta corriente en estos tiempos que estamos hoy. Así que Rey, no lo piense dos veces. Si tiene las lucas, hágalo. Eh, el Edo dice, soy neofito. Eh, ¿Cómo se jode la caja para evitar hacerlo? ¿Qué es neofito, perro? Disculpen. O sea... Yo prefiero quedar de, de ignorante que de, bueno, Neófito, Persona que se ha convertido recientemente a una religión, especialmente que se acaba de ser bautizada. Ah, neófito. en el contexto que lo estoy diciendo, es como que recién está empezando en esta web. Eso es, ¿no? Edu, si me lo puedes contestar, yo sería muy feliz para salir de la duda. ¿Cómo se jode la caja para evitarlo? Utilizando el freno de motor excesivo. Eh, pasando cambios Revoluciones muy altas No sé si le ha pasado que de repente baja en cambio Y como que la moto se le Te pega como un tirón así Y como que te tira un tirón y las revoluciones bajan muy de golpe Y como que la moto te frena Ya, eso Eso te caga la caja de cambio Pasan mal los cambios pasar los cambios sin embrague Esa pues mierda estás hace cagar la caja de cambio ¿Qué me pasó a mí? No tengo pico idea Porque esa hueá yo no la hago pues. Bueno, al principio sí cuando me las daba de Rossi en las cuestas Sí hacía esa wea, Porque me tiraba bombas en, en las curvas Y cuando llegaba abajo O cuando tenía que bajar las revoluciones Como que Frenaba poco y pasaba el cambio Porque frenaba más rápido ¿cachai? Y frenaba con acto el motor Entonces ahí me tiraba por las cuestas Y toda la weá. No tocaba rodilla, pero igual me tiraba bombas Entonces En volar Según lo que yo creo que puede ser Que en ese periodo Que fue, fue como un año eh, a lo mejor no me pitié los rodamientos ahí Pero sí hicieron que se desgastaran prematuramente No sé, es como lo único que más hace sentido la verdad Porque como les comento Ya no voy a cuesta Ya no exijo la moto como antes Solo la cubo para pasear Tampoco tampoco la, la excedo mucho Re poco voy a pista De hecho, ¿cuándo fue la última vez que fui a pista? Bueno, ustedes vieron el video Fue ese mismo mes Que fue el antepenúltimo video creo Y dice... Es sobre la 190R. Ya que tú la tenías... Eh, ¿Esa moto sirve para viajes largos? Como... Como pegarse un viaje de Santiago Rancagua, Santiago Melipilla Santiago La Serena. Santiago La Serena no sea. O sea, de una ni cagando. Pero sí. Sí, si la moto te sirve para viajar, weón. El tema que tenéis que ver son... Piensa que yo me fui en una CDR. A... Uh... ¿A cómo se esta A Quillon, pues weón. ¿no? Son como 2500 kilómetros. Y mi, el primer viaje me lo pegué de Santiago. Santiago Pucón. O sea, hay una diferencia claramente en la CBR y en la 190. Pero piensa que son igual son motos de baja cilindra, pues weón. ¿Cachai? No son motos de alta cilindra. En la 190. Piensa que sí podéis pegarte el pique. Pero no podéis pegarte un pique largo como el que me pegué yo. Ni cagando. Vaya a tener que ir parando, ¿cachai? Onda, no sé, pues pegarte un pique de una hora y media puede ser O dos horas máximo y parar Parar que el motor se enfríe, ¿cachai? Bueno, créeme que si te vaya a pegar un pique largo Tu culo se va a cansar antes que la moto Así que yo creo que va a estar parando una hora o una hora y media Pero más de, una, más de dos horas yo creo que es, es excederle mucho a la moto Y no pasar los 100 km por hora Onda, sí, si, si te vayas a pegar un pique largo, Andate ándate piolita a 100 kilómetros por hora con, tu, con tus cosas, güey, ni problema. Lo que sí te aconsejaría es que si te vayas a estar pegando estos piques, siempre andes con aceite, hermano. Siempre andes con aceite de respaldo, porque se sabe, es sabido, que la CB190 consume mucho aceite. Entonces, es, es, con estos piques, el motor se calienta bastante y se va a empezar a, a evaporar. Entre comillas, digo entre comillas, porque una vez me corrigieron que no se llama evaporar. ¿Cachai? Porque no se evapora el aceite Sino que es, tiene otra hueá Pero entre comillas digo se evapora ya. Espero se entienda El Cristian Sánchez dice No sé si sea conveniente analizar La duración de un motor solo Porque es mono, bi, tri Tetra cilíndrica o no eh, Es que hay puntos Hay puntos Por eso yo no me quise meter mucho Porque me podía equivocar pero dado que tú impones este, este punto eh, Yo creo que podría dar una, un porcentaje O lo que yo creo que podría ser Es que por ejemplo, una monocilíndrica Es un solo cilindro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente estas motos vibran mucho ¿Cachai? Entonces, al vibrar mucho Hay piezas que se podrían empezar a desgastar prematuramente ¿Cachai? Por el tema de la vibración en cambio mientras las motos por ejemplo una bicilíndrica casi no vibra ¿cachai? yo cuando ocupé la, C, la, la CBR cuando ocupé la, la R3 la moto casi ni vibraba por mano casi ni vibraba ¿cachai? entonces eh, yo creo que es, es un punto a ver ¿cachai? entonces igual sí puede existir la posibilidad de que dependiendo del, del de los cilindros si pueda provocar mayor o menor desgaste. Yo creo que ahí es un tema a de debatir, pero yo creo que ya es un tema para expertos. Se salió de las redes porque, por problemas personales. madre Puta. Ah, esta me sonó. Me sonó muy fuerte. Me sonó muy fuerte la... <risa> la notificación. Camilo Reyes, me acabas de dejar... me acabas de dejar sordo. Pero gracias por esos 2.500 pesos, hermano. Dice, un donativo para la Onda CPR 1000 gracias rey se agradece en el page ma broda porque ya he regalado 5 lucas hermano ya regalaste 5 lucas hoy día bueno así que de verdad te lo agradezco caleta mi rey te lo agradezco ¡Oh! digo digo te lo agradezco mucho mi guacho gracias por los donativos y no sé si alcance para la cbr 1000 pero vaya, vamos ¡Ja! hoy hablando de cbr 1000 hay que hacerle el test drive a la cbr 1000 espero pronto poder hacérselo Puta, puta, parece que lo cerré Ah, weón, ¿por qué suena tan fuerte, weón. más susto? Tengo que bajar el volumen Eh, ¿qué pasó? La Muriel Murielcita Puta, se me perdió la notificación La Muriel La Muriel donó sin lucas, pues, weón. Puta, la Muriel, Muriel no me ni más plata, weón. Siempre me donáis platita y de verdad que me da un poco de lata. Siento que estoy como, no sé, abusando. Independientemente que no te la he pedido, pero me da lata. <ríe> gracias, gracias. Siempre estáis donando platita para el canal. Muchísimas gracias por estar acá, Muriel. Un besazo. Y espero que estés muy, muy bien. Tú sabes a qué me refiero. Espero que estés muy bien. Y gracias nuevamente. Eh, José Miguel dice, gracias pelado por el directo. Estuvo bueno hasta... Hazte este otro pronto. Sí, pues, sí voy, a, voy a empezar a hacer directos más seguido, cabrón. Se los doy asegurado porque, de verdad, que uno, no tengo moto para hacer eh, videos y dos, eh, los extrañaba harto. Les soy súper sincero. Pelado, siempre estaré, siempre esperaré un videito pronto. Apenas esté lista la nave. Gracias. Sí, por Apenas haya un videito, o sea, apenas tenga la moto, créanme que les voy a hacer un video. Así que, eso por seguro, hermano, por seguro. Imagino que... Ya, me voy. Gracias a todos. Los quiero mucho, mucho, mucho. De verdad, besito para todas, besito para todos. Por igual, un abrazo para el que no le gusten los besitos y los quiero harto. Nos vemos muy, muy, muy pronto y recuerden que más ratito voy a estar en Twitch. No sé si jugando BF, jugando Rust o jugando Warzone, pero alguna mierda voy a estar jugando. Y si tienen el juego, me hablan y jugamos. Cero drama, mi pana. Así que eso rey, los quiero. Nos vemos muy muy pronto. Chao, chao, chao. Oh, hace rato no da en la despedida así. Chao Reyes. Show. Peace.